Estás en la tarde de la radio, estás en Radio mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida. Y hoy es el día de la licenciada Carmen Sotelo, nos vamos al diván con ella, nos vamos con los hechos reales. Y más real que lo real es imposible, a veces nos sorprende los temas. Hoy me trajo un tema raro para pronunciar, pero también raro para analizar en una situación que estamos viviendo de cuarentena. La licenciada Carmen Sotelo trae al diván claustrofobia. ¿De qué se trata? ¿Cómo la están pasando? Bienvenida Carmen, ¿cómo va? Hola Cari, ¿cómo están todos? Bien, acá, pasándola lo mejor posible, ¿no? Y con en Carmen. casa. En casa. <risa> muy bien, muy bien, en casa. Sí, el tema de la claustrofobia es eh, todo, todo un tema que como primera medida pensemos en esto que vos decías al principio que es difícil de pronunciar. Si nosotros sabemos de dónde viene, es más fácil. Dígame, claustro, licenciada, por favor, explíquemelo. Claustro viene de Claustro, del claustro de la iglesia, quiere decir lugar cerrado, con techo. Claro. Y fobia es todo lo que tiene que ver con el miedo. Uh -huh. Entonces, miedo al claustro, miedo a estar encerrado. Esas son las personas que necesitan saber que no están encerradas. Esto tiene que ver, ¿qué se produce? O sea, ¿qué síntomas? Y los síntomas, el primero y el más importante es la ansiedad que eso le produce. Que nosotros sabemos que la ansiedad puede llevar a tener taquicardia, a sentirse mal físicamente, o sea, la ansiedad no es eh, algo psíquico solamente, ¿no? O sea, tiene su componente físico. Claro. Y en estos casos, eh, lo, lo más importante es saber si una persona tiene claustrofobia, no es algo que se pueda eh, manipular sencillamente, sino que tiene que tener eh, medicación psiquiátrica en la mayoría de los casos, eh, consulta con psiquiatría, hay medicación específica, y también saber el grado de claustrofobia que tenemos, porque por ejemplo, si estamos en una casa y tenemos varios ambientes, o dos ambientes, esa persona se puede ir de un ambiente a otro ambiente. Uh -huh. Y sobre todo, lo más importante es ver dónde están las llaves. Claro, no ver, que, ver que se ir. puede ir, que puede abrir la puerta. Exactamente no necesita irse, solamente con ver dónde están las llaves, saber que puede abrir la puerta, incluso en muchos casos, solamente con abrir la puerta ni siquiera necesita salir a otro ambiente. Simplemente con abrir la puerta, porque el tema es el sentirse encerrado y que no dependa de su voluntad el hecho de salir o no salir. ¿Se, ¿Se entiende? Sí, totalmente. Y yo pensaba, en esta cuarentena, en lo que estamos viviendo, en este hecho real que estamos pasando todos, ¿no? En todo el mundo, ¿se puede descubrir esta patología? ¿Se descubre? Sí. Porque quizás... Sí. Eh, en, sí. Digo, ya ¿no? ¿Sabés por qué además se descubre, y, y como pasa siempre, asociación libre? Este, eh, yo hace muchos años tenía una profesora divina que trabajaba en el hospital, que era además eh, kinesióloga, y un, un encanto de persona, teníamos muchísimas reuniones, bueno, todo muy bien. Un día tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación, uh -huh. en un piso 11. Y íbamos, ella pertenecía al Consejo Directivo de la institución, entonces íbamos un grupo en representación de la institución, y entonces ella participó de ese encuentro. Bueno, cuando vamos a subir éramos fácil ocho personas, el ascensor y van cuatro, entonces subieron los primeros cuatro y quedamos abajo, eh, otras personas y ella. Entonces ella dice, yo voy por la escalera. Y entonces yo, que soy un tanto metiche, <risa> Estás digo, observando, sos observadora. Le digo, ¿cómo vas a ir por la escalera 11 pisos? Tenés que empezar ayer a subir los 11 pisos para llegar a la reunión. No, no, yo prefiero. Ah, bueno. Entonces la dejamos, subió por la escalera, llegó... Y ahí descubrimos, los de alrededor, que lo que tenía era claustrofobia, porque el, el ascensor era de esos que tienen puertas que, puerta claro, que cierran... que te cierran herméticamente. Pero este, este caso, ella seguramente sabía que lo tenía. Yo digo, sí. ahora en cuarentena, ¿no? Eh, ¿Puede haber gente que descubra esto? Esa era mi pregunta, ¿no? Es raro, porque no es, eh, es raro porque no es común, siempre hay algún indicio. Lo que pasa es que eh, se dan muchas excusas para eso. Claro. O sea, vos decís, ella lo sabía. Ella sabía que se ponía nerviosa. Ella sabía que no, no, no le hacía bien y que no quería subirse, pero el diagnóstico de claustrofobia no lo tenía, ¿eh? Claro, ahí está. ¿Entendés? Entonces, lo que hace mucho, por eso, por eso vos decías, si es cierto, eh, yo soy de detallista, claro, porque hay detalles, que si no estás atento, porque no todo el mundo tiene que estar atento, lo que pasa es que, bueno, como digo, siempre no se puede sacar el oído profesional de, de la cabeza, pero este eh, entonces no, no nos damos cuenta y decimos, uy, mira qué rara, pucha, no quiere subir, eh, ¿no? Nos manejamos así. Eh, hay personas que no pueden viajar en avión, por ejemplo. Claro. Que eso también, ¿no? que, que, se, que realmente le hace mal, que se tienen que medicar, ¿no? Para, para viajar. Bueno, ese es un tipo de claustrofobia, porque el tema sí. no es, el, no, no, no es el, el viaje, el tema es el encierro y no poder salir de ahí dependiendo de él. Esto es lo fundamental, ¿no? Tal Como aqu aquellas personas que necesitan tener la llave, controlar, que esté bien cerrado, que esté mal cerrado, que esté abierto, que se pasan controlando todas las puertas. Esos pequeños detalles que de repente en una casa podemos decir ¡Ay, qué pesada! Mira, tiene que ir a fijarse otra vez! pero no no, no darle esta importancia. Si una persona tiene claustrofobia, tiene permiso de salir a dar una vuelta, tiene que tenerlo. Claro, eh, esto está bueno, como los chicos o la gente que audita, eh, ellos también pueden tener este permiso, ¿no? Eh, sí, sí, pueden... y sí, sí. Y se lo pueden pedir a su médico. En, en general, el médico psiquiatra que la atiende. porque... Claro. A ver, vamos, porque, viste, hay muchos <ríe> que se abusan de, de las situaciones. Esto es porque ya... No, ¿en serio? <ríe> no sabías que estás en Argentina, ¿no? <risa> eh, el argentino, eh, después mira, vamos a eh, la próxima vamos a hablar esos tips argentinos, ¿no? Que, dale, que, las cosas dale. que hacen para para llevar un poco de humor, que, te, que eso es lo que tratamos, ¿no? De llevar un poco de claridad, pero con buena onda en Podemos alquilar un perro, un gato. A Los sí. gatos pasean también ahora. <risa> Acá en la ciudad yo, de. Fuenca. Yo puse a Seu con el cartelito. ¿eh? Siempre <risa> la, la vuelta. Siempre la vuelta. <risa> yo lo alquilo, ¿sabes qué? Me hago fortuna. Pero bueno, a lo que, lo que voy es esto. Ya tenés que estar en tratamiento, seguramente. Y si no, si de repente lo estás descubriendo, porque siempre tuviste la llave ahí, sí. como vos decís, de, sí, sí. ¿qué es lo recomendable, no? Lo aconsejable para esa persona que está sintiendo que también puede ser un estado emocional con lo que se está viviendo, ¿no? Sentir algo sí. diferente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, Carmen, en eh, primer lugar? Es un momento en el que me empiezan a aparecer un montón de cosas que estaban como guardadas, ¿no? Eh, Mira, lo que tiene que hacer es primero eh, tratar de ver, si sí, abriendo una puerta, yéndose al pasillo del edificio, al patio de la casa, o sea, si dentro de su ámbito se siente y cómo se da cuenta y porque baja el nivel de angustia. Claro. Eh. Baja el nivel de angustia y de ansiedad, sí con las llaves, lo primero es buscar la, la manera con lo que tengo más a mano, y después, si no, consultar un médico, para justamente, eh, o llamar por teléfono a su médico, de cabecera, o eh, llamar a a su psiquiatra, a su psicólogo, donde sea, eh, como para que eh, tenga ese permiso que es eh, el mismo permiso, como eh, vos decías, eh, a los chicos autistas que le tienen permiso para salir. Tal cual. Bueno Carmen, hermoso hablar con vos, eh, muchas gracias, como siempre, más que claro, y nos vamos por esas costumbres argentinas, ¿eh? Para la próxima quedamos. Dale. Que costumbres argentinas en cuarentena, vamos a decir. Dale, me encantó. Eso de, de ponerse en un baúl, ¿no? Sí. La chica se puso en un baúl y así como muchos. Pero vamos a estar hablando. Y a toda la gente le decimos, como, como siempre, quédate en casa, cuídate, que al cuidarte me estás cuidando, Sé tu amigo y no tu enemigo, porque el virus no te va a buscar. El virus no vas a buscar. vos. Y otra cosa más, hablen por teléfono. Bien. Hablen por teléfono. Yo sé. Ay, después hay que pagar el teléfono. ¿Cómo hacemos? No sé. Bueno, ya hay veremos. WhatsApp es gratis. Es gratis. Hay sí, WhatsApp es gratis hablen hablen con amigos, hablen con conocidos, con Bien. vecinos, pero hablen, hagan eh, eh, sociales desde el teléfono, que en algún momento de nuestra vida, cuando teníamos el telefonito a manija, también hacíamos sociales pero por Juan, teléfono. Hay un montón de, de métodos ahora, pero a, a relacionarse, sí, claro. no quedarse encerrados solos, es ¿eh? muy importante el diálogo. Sí. Carmen, un abrazo grande, lindo escucharte. Un abrazo grande para todos, cuídense. Chau, chau. Quédense en casa, chau, chau. La licenciada Carmen Sotelo en la tarde. Ya venimos.